Estimados usuarios, para validar y descargar las constancias emitidas por el Ministerio de Educación para los asistentes del evento Tecnotic, van a tener que colocar su número de constancia. Este número de constancia van a encontrarlo al lado derecho e inferior al costado donde dice número de registro. Estos dígitos lo van a colocar. En caso que ya supieran... En caso de no saber cuál es el número de dígito, le van a dar clic aquí. Ya que acá dice, si no conoce el número de constancia, hacer clic aquí. Pueden digitar su número de DNI y ponen consulta. Una vez que ya está la consulta, eligen, le hacen clic a la constancia que ustedes desean descargar o validar. Ahora van a colocar el código de verificación que está al lado izquierdo, consultar y aquí ya puedes descargar tu constancia o tan solamente validar. Ya está validado y puedes seguir realizando esta actividad para ver más constancia.